Amigos, retornamos nuevamente por aquí, el tema agropecuario, la canasta familiar, cómo marcha el PRM, esos temas son de interés para todos ustedes. En esta noche nosotros recibimos la visita del ingeniero Leonardo Faña, con quien vamos a pasar balance, no solamente a los temas agropecuarios, sino al país en sentido general. Ingeniero, bienvenido por aquí nuevamente. Gracias Robert, un saludo especial, es un gran honor, altísimo honor estar aquí contigo y un saludo también a toda esa gente que te sigue. Buenas noches para todos. Gracias. Ingeniero, usted sabe que este espacio, usted es querido aquí porque nuestro fundador de este espacio, don Mario Rivadulla, ah, siempre sí. tenía una gran distinción por usted. Gracias. ¿eh? Sí. Ingeniero, yo creo que de entrada tenemos que irnos un poquito atrás porque recientemente concluyó lo que fue la conversión extraordinaria del PRM Don Tizón Mejía Ricard. Una convención que da paso a la modificación de los estatutos para ponerlo acorde con la constitución. Pero usted como dirigente importante de este partido, conocedor de un sector que viene de abajo de este partido, ¿qué le pareció esta convención y cómo está el PRM en estos momentos para usted, ingeniero? Bueno, fue una convención bien bonita, maravillosa, bien organizada, bien estructurada. Se aprobaron algunos puntos muy importantes específicamente se, se aprobaron tres modalidades sí. para la selección de las nuevas autoridades esas tres modalidades yo creo que las tres se van a aplicar en distintos sitios dependiendo de, de la condición que haya en cada uno de los lugares de los puntos específicos no. porque por ejemplo hay algunos lugares que eh, hay unos líderes que son tan fuertes sí. que no tienen contrincante entonces en esos lugares donde es así eh, lo más llamado es que todo el mundo ceda y se pongan de acuerdo. Y no se pongan a perder tiempo ni a gastar dinero. O sea, donde hay competencia, ya ahí se debe de hacer de otra forma. Porque así ya tiene que ser por el voto, de que la mayoría decida. Y entonces ahí ver cuál es el que tiene más. Y el que, tenga, que quede en segundo lugar, pues entonces inmediatamente integrarse al primer lugar y hacer una, una, conven, una conveniencia para sí. todos no para ellos, sino para todos, que pueda beneficiar el partido y el partido pueda seguir adelante. Tiene mucho futuro el Partido Revolucionario Moderno, yo lo creo. Ingeniero, pero ante ese escenario que usted plantea ahí de manera estratégica, como buen conocedor de la política, pero ¿usted cree que esto pudiera unificar o mantener unificado al PRM, ingeniero? Necesariamente tiene que mantenerlo unificado, porque si nosotros no comenzamos a la, la greña, entonces se dificultan las cosas yo creo que sí que hemos creado conciencia todos tenemos la intención de que las cosas salgan bien todos en sentido general eh, algunos compañeros que estén disgustados hay que contentarlos buscar la manera de, de que también participen y que participen en armonía y que lo hagan con pasión con sí. delicadeza con respeto para todos. yo sí. creo que sí, sí. Ingeniero llaman poderosamente a la atención, en este sentido que usted habla de las modificaciones, que entre ellas se aprobó que para posiciones como presidente o secretario general del partido se debe mantener de manera consecutiva una militancia de cuatro y cinco años eh, de manera seguida. En este sentido, ¿no limitaría esto las aspiraciones o coartaría el derecho de algunos dirigentes del partido, ingeniero? No, porque ahí se le dio una oportunidad y se abrió una brecha que es a partir del, del 26. Okay. O sea, a partir del 2026 es que van a, com a comenzar las regulaciones llamándole la atención para que el que quiera aspirar sí. se inscriba desde ahora. Okay. Porque el que se inscribe entonces en el año 25 no van a tener chance uh -huh. sí. de participar porque los estatutos se lo van a prohibir. Okay. Pero al mismo tiempo hay una cosa muy importante que se aprobó, es que el que es dirigente del partido no puede ser candidato. Sí, sí. Ni el presidente, ni el secretario, ni el de organización okay. no pueden candidatearse. Entonces eso también... Es algo que ayuda, que abre el abanico, que da oportunidades a otros y que no haya uno que quiera cogerlo todo. Entonces eso es importante, creo que sí. En este caso, para hablar de manera directa, el dirigente Guido Gómez Mazara, que hemos visto en algunas redes sociales y medios de comunicación de aspiración a la presidencia de este partido, entonces, ¿estaría hábil para aspirar a la presidencia, ingeniero? Claro, porque Guido está trabajando, trabajó por este gobierno, hizo su trabajo. Sí. sí él tiene la oportunidad de participar. La cuestión es que el que tenga los votos, sí. el que tenga la mayoría. Entonces, por ahora, él tiene esa ventaja, okay. que lo que se está llamando la atención, vengan e inscríbanse ahora, sí. porque después hay gente que va a querer venir a aspirar eh, para las próximas elecciones. Sí. entonces se inscriben en el año 2025, va a tener un año. Excelente. Entonces, tiene que forjarse para que se inscriban desde ahora para que tengan su tiempo. Okay. Hay que ah. hacer su tiempo. Como dicen los muchachos, hacer su fila, ¿no es así? Sí, sí, hacer así, su fila. Sí, sí. Ingeniero, entonces viéndolo desde esa óptica, el caso de Guido Gómez Mazara, José Ignacio Paliza, ¿serían los aspirantes que hasta ahora tendría el PRM para esa posición? Bueno, yo he oído a, a Guido, ¿verdad?, que aspira sí. y a Eddie Olivares. Eddie Olivares. Yo no, no sé, eh, José Ignacio. Muy bien. Ah, pero okay. José Ignacio ha sido un buen presidente, ha hecho un gran trabajo, Él ha podido. Eh, dividir el trabajo que ha tenido por el primero como senador sí. y presidente del partido que no es fácil no, no, llevar esos dos tipos de funciones, ahora como sí. ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido él ha sabido conjugar el tiempo porque no es fácil, yo te lo puedo decir por mí sí. o sea que el tiempo casi a uno no le da, pero él ha sacado y se esfuerza y hace un sacrificio y, y han hecho un gran trabajo porque llevaron el partido al poder muy bien. Entonces, han hecho un gran trabajo. Sí. Ingeniero, vamos a cambiar un poquito de tema, pero uh -huh. dentro del PRM, porque como lo decía en la introducción, usted es un conocedor a fondo de los temas agropecuarios. Sabemos la liga y la mezcla que usted tiene cada vez con los campos y los productores nacionales. ¿Entiende usted que el PRM ha podido manejar desde la administración pública los temas agropecuarios de manera correcta, ingeniero? Bueno, sí. Sí, a ver. Lo, lo ha manejado. Ok. Yo sé que se puede manejar mejor, ¿verdad? Ah, mucho mejor todavía, sí. pero lo ha manejado. Y la muestra fue el presidente de la República cuando arrancó. Okay. Lo primero que hizo fue que inyectó 5 mil millones de pesos para prestarlo a los productores a tasa cero. Sí. Cosa única en la República Dominicana. Sí. El presidente con esa visión y con ese eh, entusiasmo que ve a los productores, porque los productores anteriormente estaban completamente abandonados, y estaban como sin aliento sí. y el presidente le, le inyectó esa, ese aliento y esa pasión que tienen los productores porque la República Dominicana tiene los mejores productores del mundo. Los productores de la República Dominicana venden la cosecha, pierden y vuelven a sembrar al otro día. Son productores apasionados. Entonces eso ha ayudado mucho porque cuando llegamos al gobierno, usted encontró que un plátano costaba 35 pesos. Sin embargo, como vino ese plan de prestar tasa cero y ese entusiasmo, se, se entusiasmaron tanto que sembraron plátano de más. Sí. Y entonces después los plátanos tuvieron que venderlo a dos pesos. Lamentablemente, porque entonces ahí pierden. Entonces eso tiene que regularse, hay que planificarlo. Y yo lo que propongo ahora, porque estamos en época de frío, sí. hay un poquito merma la, la, la, la productividad de plátano. Sí. Pero viene una embestida de plátano, entonces... Yo considero que debemos estarle buscando mercado a esos plátanos ahora mismo. Convertirlo en frita ley, convertirlo en harina. Nosotros podemos industrializarlo, agregarle valor. Incluso la cáscara de plátano no podemos nosotros, nosotros hacer harina para procesar alimentos y para muchísimas cosas. Los mismos tallos de plátano sirven como condu conducción de riego. Tú quejas una mata de plátano, la corten en dos, sí. y ese tronco tú lo pones al lado de una mata de café o de cacao, y eso le sirve de riego por seis meses. Sí, de, de agua, de agua. Entonces así. eso ayuda mucho porque el agua que contienen se va, va, va saliendo, se va deshidratando y entonces esa agua sirve para mojar esas plantas que tanto lo necesitan y, y le ayudaría mucho. Mire, yo lo escucho a usted hablando y yo siempre me pregunto por qué es que usted habla de mecanismos, métodos para poder apoyar la producción, pero... Ingeniero, ahora vemos algunos sectores que se quejan con los precios de algunos productos de la canasta familiar. Ingeniero, ¿qué usted cree que se puede hacer con eso? Ingeniero? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, para, porque bajar los lo precios de la canasta alimentaria no se baja con decreto, sí, sí ni con resolución, ni porque yo quiera, ni porque tú quieras. Eso se va hacia un plan. Okay. Y el plan consiste en dos cosas. Primero, bajar el costo de producción. Y segundo, aumentar la productividad. Sí. Entonces, ahí tú puedes compensar lo que es el precio. Ahora, ¿cómo se baja el costo de producción? El costo de producción se baja basado en ese plan que te digo, en ese sí. programa, eh, nosotros usando tecnología. Okay. Hay que usar la tecnología. Ya el mundo ha avanzado tanto que nosotros no podemos andar eh, a la deriva ni, ni con capricho, ni con condición, ni por lo que a mí me parezca. Sí. Oye, nosotros tenemos que manejar lo que es las aplicaciones de fertilizantes, una funda de abono cuesta en el día de hoy 2.700 pesos. Entonces tú no puedes aplicar el fertilizante sin tú saber qué es lo que está haciendo. En una tarea de arroz, para tú poner la producción, es tú quitar de abono. Entonces tú no puedes hacer lo que estamos haciendo ahora, que lo estamos haciendo, que tiramos abono al ojo. Oye, hay que hacer un estudio de suelo, que hay que hacerlo ya con tecnología, con drones. Los drones te hacen un estudio de suelo y te lo hacen inmediatamente te dan el resultado y te hacen un, una gran área. y Entonces esos resultados, se le, se le a través de un software, se le coloca a una máquina que está también para eso sí. y aplica la fórmula que te dice el dron. Pero al mismo tiempo, cuando tú vayas a sembrar el arroz, hay que sembrarlo con máquina, tenemos que dejarnos de estar sembrando matita a matita, porque la máquina te siembra eh, la plantita a una distancia equidistante cada una de la, la profundidad que debe ir, te de, de la siembra con todas las condiciones, con la calidad, sin maltratarla, y eso te ayuda mucho, te aumenta la productividad. Pero al mismo tiempo, las aplicaciones de pesticidas para los controles de las plagas y las enfermedades, hay que hacerlas con drones. Nosotros tenemos que dejar de hacerlas con avionetas, porque cuando la hacemos con avionetas, o con, o con mochila, o con equipo de eso, sí. eh, eh, la aplicación es que caen de los productos, caen en una gota muy grande. Sí. Entonces esa gota cae a la hoja y rueda al suelo. Tú estás botando producto sí. Entonces, cuando tú haces aplicaciones con un dron, con un sistema ULB que quiere decir ultra bajo volumen, sí. eso quiere decir que las aplicaciones se hacen en partículas tan pequeñas que son como neblina, y esas automáticamente se pegan a la hoja y entonces el producto acciona. Tú economizas productos... Evita este, que tú vayas a contaminar, que hay una escuela al lado Que tú tengas que intoxicar a los niños Te lo evita, porque una avioneta no puede hacer eso Pero un dron sí, porque lo aplica precisamente en los cálculos que tú hagas Al mismo tiempo, cuando tú aplicas los fertilizantes Por ejemplo, con, con máquinas así y con análisis hecho por el dron Si hay un suelo que no necesita fósforo porque la... La planta necesita tres elementos primordiales, además de los micronutrientes, sí. que son nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, si hay un suelo que tiene exceso de potasio, que tiene mucho potasio, ¿para qué tenemos nosotros que echarle potasio? Porque estamos botando, entonces, dinero, es dinero. Entonces, nos economizamos, pero al mismo tiempo, si tú le pones un exceso de potasio a la planta, sí. tú le haces daño, porque la, la maltrata. Entonces... No. No, ingeniero, eso todo y, se, que ¿y sería hasta más saludable para los alimentos a consumir eso, claro, ingeniero? Claro, más saludable, sale más económico, sí. tú aumentas la productividad porque la sí. planta va a tener lo que necesita, los nutrientes que lleva, y entonces eso se hace así, pero también yo te digo, para bajarlo con tu producción, nosotros tenemos que estar dejando de cosechando a lo loco, por ejemplo, en los bananos, nosotros tenemos que usar los rieles, en los platanales. Sí. En el arroz, nosotros tenemos que cosechar el arroz al granel. Lo estamos cosechando en, en sacos de yute, sí. que son unos sacos que hay que hacer Hércules para levantarlo. Sí, sí. Y entonces echarlo dos sacos a un mulo. A veces los mulos no pueden ni salir con ese, esa carga. Entonces, si tú lo haces a granel, que va cayendo a un envase, verdad, y que no hay que usar saco, sí. te va a economizar un dineral. Entonces, lo mismo también que procesar el arroz. Nosotros automáticamente yo fui una vez a Japón y en Japón en cada finca, hoy en cada finca había un depósito donde se echaba el arroz. Entonces ese depósito automáticamente le sacaba la humedad al arroz y la ponía a 14 grados, a un 14%, que es la condición que debe tener el arroz para que salga de buena calidad. Muy si tú lo dejas mojado y ese arroz va, entonces dura varios días, eh, se, el grano sale amarillo, eh, pues el grano se parte y entonces el arroz no sale de calidad y hay que buscar la manera de que en la República Dominicana controlemos eso, de cómo se comercializa el arroz, aquí hay 80 mil marcas de arroz de que arroz selecto, super selecto superior, que grado A que los arroces deben ser ¿cómo se debe manejar? de tres tipos únicamente, arroz grado A grado B y grado C el grado A tiene que ser un arroz con todos los granos enteros Sí. Entonces, el B tiene un 3% de grano partido, que ya tú sabes lo que está comprando. Sí. Y, el, y el C, que tiene un 22% de grano partido. Entonces, estamos engañando a la gente. La gente cuando va a comprar un arroz no sabe lo que compra. Muy bien. Entonces, hay que regular eso para que también podamos tener un mejor precio para el consumidor. Excelente. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera dejar en el aire para retornar y el Ministerio de Agricultura, ¿qué hace para lograr esto? Así que venimos en un momento. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación con el ingeniero Leonardo Faña. Yo pudiera decir que estamos dando cátedras de producción. Ingeniero, quedó en el aire pendiente. ¿Entiende usted que el Ministerio de Agricultura hace su papel para alcanzar estas metas y poder lograr que la canasta familiar pueda llegar a toda la población con mejores precios y mayor calidad de producción, ingeniero? Bueno, tenemos en el Ministerio de Agricultura, que es el rector del sector agropecuario, un compañero valioso, el compañero Limber Cruz, que realmente está haciendo un trabajo encomiable, sí. dedicado a eso, o ya ha abandonado su negocio, se está sacrificando por el país, y ha hecho lo más que él ha podido, y yo sé que se puede hacer más, pero... Ha hecho un gran trabajo el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Hay algunas cosas que hay que enfrentarlas, que hay que resolverlas. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquí hay un exceso en, en la especulación. Aquí tú vas y compras un plátano a los productores a dos pesos, a dos y medio en la vega. Sí. Y entonces cuando tú vienes aquí a la capital tienes que comprarlo a 15 pesos. Entonces son cosas que son inconcebibles. Tú vas y compra una, una libra de ají morrón, que está, a, que está a 7 pesos la libra en Constanza. Sí. Y cuando viene aquí tiene que dar 65 pesos. O tú vas, por ejemplo, ahora a Palenque o, o vas a San Juan y la libra de cebolla, sí. los intermediarios se la están comprando a los productores a 15 pesos. Y cuando voy al supermercado veo que la, semilla, la libra de cebolla está a 50 pesos. Eso hay que regularlo. Sí. Nosotros no podemos permitir. Hay un libre comercio, pero el libre comercio tiene que ser hasta, hasta el punto de que no perjudique al ah, pueblo, sí, porque nosotros no debemos al pueblo, a la defensa del pueblo. No puede ser que un grupito se gane una cantidad de dinero, se haga multimillonario sí. a costilla del productor y del consumidor, pero lo mismo es con las importaciones de alimentos. Que a veces se traen alimentos importados y lo traen un grupito de gente que, que bien, que hagan su trabajo, que no estamos en contra de ellos, pero soy, yo soy de lo que propongo, porque a veces aquí se está trayendo, por ejemplo, el ajo que viene de sí. China, llega aquí a la República Dominicana a 30 pesos, ha llegado aquí. Sí. Y cuando en el gobierno pasado tú ibas a comprarlo al supermercado, estaba. A 350 pesos una libra. Sí. O sea que había un personaje que cada vez que una madre de casa compraba una libra de ajo se ganaba 160 pesos. ¿Y cómo puede ser eso? El ajo ha bajado, sí. está a 150 pesos, pero puede bajar más de ahí. Todavía está alto, ingeniero, sí. a 150 y pesos. Y los productores alto, de, a ajo de ajo de, de Contanza sí. hicieron un acuerdo con el presidente de la República, Luis Abinader ...y firmaron un convenio... ...y ellos se comprometieron a producir... ...todo el ajo que necesita la República Dominicana... ...porque cada uno de ustedes... ...que está viendo este programa... ...se come tres libras de ajo por año... ...eso quiere decir que el país necesita... ...340 mil quintales de ajo... ...y este año, que gracias a Dios... ...va a aumentar la producción... ...porque anteriormente se sacaban 18 mil quintales... Sí. ...ahora vamos a sacar 40 mil quintales... ...pero va a haber que importar 300 mil... ...entonces... ...ese ajo que viene importado... Yo lo que propongo es que el 50% de las importaciones de todos los alimentos que se hagan se le dé a Inespre, que lo traga el Estado y que el Estado entonces sirva de, como de un control en el beneficio que puedan recibir los importadores porque a veces lo suben muy escandalosamente. Entonces, eso ayudaría a que en la República Dominicana Inespre hiciera el, el papel para el cual fue creado, que fue... Este instituto de estabilización de precios. Sí, sí. Y, entonces, ¿Y, eso, y eso se pudiera, ingeniero, perdóneme, eso se pudiera, ese mismo producto que llega a nuestro país, poder ser comercializado a la población directamente a través de INEPRE, que no sea con intermediarios ni empresas. Claro, y se puede hacer un acuerdo porque el país también tiene 75 mil negocios que venden comida cruda. Okay. Y entonces se puede hacer un acuerdo con esos negocios, sí. con la pulpería, porque a veces a la pulpería le ponen un precio demasiado elevado. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacer un ejemplo con mil negocios de estos y, y un acuerdo, y el gobierno le da una línea de crédito que el gobierno no tiene que poner un chele, okay. porque es para suplirle a través de las asociaciones de productores. Y la asociación de productores se lo despacha al colmado, ¿verdad? O sí. pollo, o huevo, o leche, o, o habichuela, o arroz, o plátano, yuca, cualquier rubro. Entonces, se le pone una tarifa. Y se le trae directamente del precio del productor. y sí. Entonces, tú te vas a ganar aquí en vender esto, tú te vas a ganar un 25%. O a un 30% Entonces, se le puede dar, porque creo 30, que regularmente el margen de 25%. Pero va a ser la diferencia va a ser marcada, porque si tú tienes una cebolla que tiene, los productores de, de Palenque, la están vendiendo sí. a 15 pesos, ¿sí? y tú se la puedes pagar a ellos a 20%, y si tú le pones un 30%. Tú, le te, tú puedes vender la cebolla a 36 pesos, sí. porque 6 pesos sería el porcentaje el de, de beneficio, un sí, sí, 30%. Sí. Y entonces gana el productor y gana el consumidor, gana el gobierno porque no pide un chele. Sí. Porque el gobierno lo que hace es que le sirve de, de trampolín sí. para que ellos puedan entonces accesar a ese sistema de comercialización. Los precios de la canasta alimentaria se pueden bajar, porque hay gente que dice que no, que, que esto, que lo otro. Oye, se puede y eso se puede hacer en 15 días, dicho yo. Si sí. hay un programa, y un plan, y hay una decisión, lo hacemos. Ingeniero, eso que usted ha dicho, yo entiendo que las autoridades y sus compañeros del PRM deben tomarlo en cuenta, porque usted sabe que esos son de los principales reclamos que puede tener un pueblo, es sí. bajar los precios. Pero, ingeniero, siempre existe la inquietud en si nosotros pudiéramos producir más, exportar más, e importar menos, ingeniero. Y no hay forma, porque yo creo que eso sería un sueño del pueblo, ingeniero. Oye, aquí lo que hay que hacer son cuatro cosas primordiales. La primera es preparar bien la tierra y utilizar buenas semillas. Okay. Donde tú tienes tierra bien preparada, porque la sí. tierra hay que prepararla con los tres golpes, corte, cruce y rastra. Okay. Y el corte se hace con un arado que voltea la tierra. Al voltear la tierra, tú le impregnas calidad a la tierra, porque la materia orgánica, los nutrientes que están en... Aireado arriba, tú sí. lo incorporas al suelo uh -huh. y le da calidad. Y entonces, si tú a eso le pones una semilla de alto potencial genético, olvídate que tú tienes éxito. Okay. Lo segundo es dinero. Hay que tener dinero. Aquí en la República Dominicana, para sembrar el país de punta a punta, necesitamos una inversión de 90 mil millones de pesos. No, eh, pues... Hay gente que dice que. <ríe> Que eso, ¿Dónde vamos eso a buscar ese no es o sea, dinero? Ese dinero está ahí. Oye, no es, y es un dinero que no es que tú se lo va a dar a nadie, tú lo vas a apretar y lo vas a recuperar. Entonces, estamos trabajando con una tercera parte, con 30 mil millones de pesos. Lo tercero es asistencia técnica. Aquí tenemos, además de los mejores productores, tenemos los mejores profesionales agropecuarios. Aquí tenemos científicos en la producción alimentaria por rubro. Tú tienes científico en yuca, sí. tú tienes científico en orégano, en limón, en cada área tú tienes una persona que, o un grupo de personas que son especialistas en eso. Incluso hay muchos productores que son científicos sí. también y pueden ayudar. Y el último punto, que es cuarto, pero por decirlo de último es el más importante, sí. que es la comercialización. Hay que ensamblar un sistema de comercialización para impedir que un productor de la República Dominicana pierda una libra de alimento por falta de comercialización y por falta de la línea distributiva de ese alimento, que le llegue al precio que debe llegarle, que gane cuarto, y que el consumidor consuma coma un producto bueno, bueno, de calidad y barato. Ingeniero, ¿hay algo que usted como productor, conocedor de la producción nacional ¿sabe que es preocupante especialmente para nuestros productores de arroz? Usted sabe que va a llegar en un momento que van a tener que competir con el Tratado de Libre Comercio. ¿No pudiera esto afectar nuestra producción y, y tal vez nuestra soberanía alimentaria, de nuestros productores de arroz, ingeniero? ¿Qué usted cree de esto? Bueno, sí, hay que prepararse. Tú sabes que en el año 25, 2025, sí. ya termina eh, el acuerdo que hay. Ya sí. va, hasta cualquiera va a poder importar cualquier tipo de producto a cualquier precio. Sí. Entonces es algo en lo cual nosotros no hemos trabajado, porque el gobierno del partido de la liberación dominicana se encargó solamente de importar, importar, importar y seguir importando. Y sin embargo a los productores lo abandonaban. Sí. Entonces ahora hay que coger este sistema que te estoy explicando de competir en la productividad. En el sí. caso del arroz que tú dices, nosotros estamos produciendo 4.25 quintales de arroz por tarea cada uno de ustedes que ven este programa sí. se come un quintal de arroz todos los años, lo que quiere decir que el país necesita entre 12 y 14 millones de quintales de arroz, porque tenemos que alimentar los 11 millones de dominicanos más una gente que están aquí de, de ahí vecinos, lo vecino, más, lo vecino. más los turistas sí. entonces 14 millones entonces eh, hay países, por ejemplo, China Taiwán, Estados Unidos eh, producen eh, 15 16 quintales de arroz por tarea uh -huh. y porque nosotros tenemos que estar con 4.5, 25 aquí mismo, aquí en la República Dominicana hay productores que están sacando 8 y 9 quintales de arroz por tarea, sí. entonces qué tenemos nosotros que hacer, hacer día de campo ir donde esos agricultores avanzados y llevar a los productores nuestros y entonces lo que ellos hacen en su finca, sí. imitarlo Hacer las aplicaciones más la tecnología que yo te explico sí. que debe usarse porque no se debe tirar un grano de abono en ninguna parte de República Dominicana si no se le ha hecho el análisis del suelo debido y con la, de la manera que te digo con drones, sí. que es fácil, yo recomiendo que el Ministerio de Agricultura compre 12, una docena de drones de eso para hacer un estudio de suelo a nivel nacional. Y así tenemos nosotros el mapa de la necesidad de alimenticia y tú lo puedes calcular por rubro porque la, hay una planta que necesita un nutriente más de, que otras. Entonces, en base a lo que vamos a sembrar, entonces ahí aplicamos el fertilizante que lleva y economizamos mucho, mucho dinero y aumentamos considerablemente la productividad. Ingeniero, se nos ha agotado el tiempo, pero yo no puedo dejar que se me marche. No el ingeniero, el dirigente del PRM. ¿Cómo ve usted la reelección del presidente? No se puede hablar de esto todavía. No se puede hablar porque dicen algunos dirigentes que todavía no están en eso, que están en gobernar, pero el sentir de Leonardo Faña, ¿cómo ve la posible reelección del presidente Luis Abinader? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, él? yo creo que no hay otro El presidente Luis Abinader va por el carril de adentro. Es un hombre que está haciendo un trabajo, se ha empeñado en, en posicionar la República Dominicana en un punto privilegiado. Sí. La República Dominicana ha avanzado mucho en este año y medio. Eh, tú verás eh, cuando terminen los cuatro primeros cuatro años de Luis Abinader, la República Dominicana va a quedar transformada sí. y si los cuatro años más que siguen es eh, para seguir con esa transformación y consolidar que la República Dominicana va a ser una potencia nosotros somos y seremos una potencia porque tenemos todas las condiciones dadas para eso tenemos una estamos en el centro del Caribe y tenemos una bendición de Dios ¿verdad? con el clima, con la tierra, con los hombres y con todo, que tenemos nosotros que aprovecharlo para que cada día seamos más grandes, más fuertes y más poderosos. Excelente. Muchísimas gracias al ingeniero Leonardo Faña por esta participación. Gracias, ingeniero. Gracias a ti, Robert, y a ustedes que están viendo este programa. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Retornamos de inmediato en este su espacio. Teledebate.